Hola a todos amigos televidentes Les saludamos una vez más En su segmento ajedrez jaque mate. Tenemos a la pieza más poderosa La dama Capturando Y desarrollándose De manera rápida Y también amenazando Los movimientos del contrario Es decir Los movimientos del jugador de blanca Porque en este sentido podemos ver Que hay una amenaza directa y lo más esencial, que si el jugador blanco no protege, por ejemplo, a su reina con el alfil blanco llevándolo a d3, en este caso, si el blanco pudiera hacer otro movimiento, un ejemplo, caballo de rey a f3, la jugada más viable para el negro sería atacar directamente a la reina y acontece lo que les estaba planteando anteriormente ¿qué sería limitar el desarrollo? de contrario porque en este sentido en la captura de la dama no queda otra más que el rey siendo hackeado tiene que defenderse y recordemos que eso le va a impedir su desarrollo eficiente y estar resguardado de forma eficaz porque ya no se va a poder enrocar regresemos a la jugada ¿verdad? Lo más viable sería, quizás, porque recuerden que este deporte de ciencia, el ajedrez, tiene muchas variantes. Hay jugadores de grandes niveles que son afines a ciertos tipos de apertura, a cierto tipo de movimiento, a ciertas variantes. Pero eso depende, a la redundancia, de ese gran nivel que tengan ellos. Recordemos que aquí estamos con nociones básicas, esenciales, en el ajedrez. Este tipo de apertura incita al jugador de la blanca a avanzar mucho, pero con la, con la variante que hemos elegido ya vimos que hubo captura, ¿verdad? Y en cierta medida podríamos decir que la posición de las negras es más segura, que la posición de las negras es más estable, sobre todo en su estructura de peones y su desarrollo que van a ver. Ante este movimiento del alfil casillas negras, el negro podría realizar lo siguiente, ¿verdad? También tratando de limitar el avance de la blanca, podría ser alfil hacia G4. Como podemos ver y apreciar bien, este caballo está obligado a mantenerse ahí para no poner en peligro a su reina. Un movimiento válido podríamos decir, podría ser el desarrollo de la misma reina para quitarlo de los rayos X de la fil negro en C1 o si no en D2, de esta forma verdad, podríamos seguir desarrollando las piezas blancas el caballo posteriormente sin ningún peligro, ante este movimiento de la blanca de la reina, podríamos establecer el siguiente movimiento llevando el peón de la columna A hacia A6, que va a permitir esto, algo esencial. que si no tuviéramos este movimiento y tuvieran por ejemplo el alfil negro hacia E7 el blanco en ese movimiento podría optar a amenazar el caballo ¿verdad? colocándose en B5 de esta forma se vería amenazado el rey por lo tanto para prevenir eso es que el negro se estableció con su peón de la columna A hacia A6 Algo esencial El siguiente movimiento de la blanca podría ser Bien, al E2 O si no, podría ser Peón de la columna G hacia G3 pero, recordemos que habría algo crucial, por querer desarrollar rápido para hacer en el enroque, estamos desprotegiendo el caballo, no es viable. Por lo tanto, la idea sería proteger ese caballo en alfil blanco hacia casilla E2. El blanco puede avanzar. ¿verdad? de forma segura el siguiente movimiento de las negras podría ser de forma factible verdad, enrocarse o si no tener más respaldo y de esta manera poder defender a su alfil con caballo hacia E5 pero acontecería algo aquí podemos ver lo siguiente, que el blanco podría capturar al caballo negro en E5 y hay una doble amenaza y vemos que esta fila negra o captura o va a ser capturado, porque recordemos que nadie lo está respaldando y también vemos que el caballo de la blanca está en una posición podríamos decir peligrosa, cerca de rey, ya, por lo tanto aquí lo viable sería que el negro capture al alfil de Edo, y el blanco tiene la opción de capturar a ese alfil con Reina para seguir asegurando su enroque, verdad, o si no digámosle que podemos evitarle y afectar en gran medida el movimiento de las negras quitando el enroque sin ninguna duda atacar a ese alfil de las negras para que el rey tenga libertad total de poder enrocarse bueno estimados televidentes hoy hemos tratado de desarrollar la apertura al alequín Es una apertura que tiene que estudiarse a profundidad, que es interesante. Estas son unas nociones básicas para todos aquellos interesados, verdad, en este deporte de ciencias que es el ajedrez, y que los invito a repasarla... y seguirlas practicando para que de alguna forma tengamos conocimientos básicos esenciales en las aperturas de este juego tan bonito, tan interesante como es el deporte de ciencia del ajedrez. Les recuerdo, estos movimientos realizados acá son las sugerencias que proponemos. Hay otras variantes, ¿verdad?, bien conocidas, hay más. Esta es una opción que les brindamos. Así que ha sido un placer estar con ustedes en su cemento de ajedrez. Aquí mate. Nos vemos.